Pero Mauro, así no se hace. Pero papi, ¿cómo es que se hace? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa con Control J, invertir los colores con Control I. Luego vas al modo de fusión, luz intensa, filtro, otro, paso alto o high pass. Y aquí vas a colocar un valor que va de 20 a 30. Le das OK. Luego le aplica otro filtro, que es un filtro de desenfocar, con los valores que van de 2 a 4, en este caso le voy a colocar un 3, le doy ok y listo, ya para acabar creo una máscara, la relleno de negro para ocultar, luego ahora con un pincel voy revelando con el color blanco las manchas para que desaparezca y listo, ya mi fotografía está mejorada. ¡Tiempo para más tutoriales de Photoshop!